Ven tú y ya vámonos Un momento Brian, estoy jugando a ser un bombero Me encanta jugar a que soy otro Me llamo Peter y trabajo en la cervecería Ahora me voy a poner mi pantalón para hablar con mis compañeros de Ese pantalón tiene popó